Pasa lobos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el fin de semana? Espero que estéis bien y disfrutando de los videojuegos, que de eso se trata. En el Game Pass de PC ya estamos de enhorabuena porque desde ayer, ya sabéis, está el EA Play. Así que la cosa, si ya estaba bien, mejora muy bien. Y aquí tenéis los juegos que incorporan. Son más de 60 juegos. Los SIN 4, el Star Wars Squadron, Command Conquer, el Madden, FIFA 20, los Battlefield está el 5, el 4, el 1, ayer no estaba el 3, pero lo han puesto. O a lo mejor es porque lo tengo yo instalado. Si tenéis algún juego que sea de IA Play instalado en Origin, os lo va a reconocer. Y os lo añadirá aquí, en el lado izquierdo. Eh, los FIFA, Titanfall, el Mass Effect... Eh, tenéis por aquí también Medal of Honor, los Need for Speed el Planta Contra Zombies bueno, pues en fin Sin City, aquí tenéis para poder jugar a estos juegos a estos juegos necesitáis instalar el IA Play Desktop ¿vale? yo ya lo tengo le dais y os sale, es un simbolito rojo, pero lo descargáis lo instaláis y es como con este hace de puente para poder jugar a los juegos de, de IA de Origin, entonces aquí tenéis yo tengo la colección por los juegos que yo tenga comprados, los tengo aquí para descargar y poder jugar que al fin y al cabo pues se jugaría igualmente aquí a través de, de esta aplicación tenéis el inicio donde os dicen por los juegos los mejores juegos que hay simulación, Star Wars, las novedades lo, lo típico, y en examinar pues aquí podéis ver hasta por géneros. Acción, aventura, lo que queráis. Terror. Aquí se incluye con EA Play. Se incluye con... Pues mira, aquí mejor. Le dais. Y ya tenéis todos los que se incluyen con EA Play. Porque habrá juegos. Habrá juegos que si son nuevos. Vamos a ver si está por aquí. Este, por ejemplo... No, este está puesto en EA Play. El... Bueno, más fácil que eso. Examinar. Vámonos a... ¿Dónde estás? Deportes. Vale, FIFA 21. Este es de EA Play Pro. Nosotros no tenemos EA Play Pro. Tenemos EA Play. ¿Vale? Y alguno no viene marcado con nada, si no viene con nada también hay que comprarlo, pero vamos, son muy pocos, poco juego, lo demás está todo. Pero aquí estos solamente podemos probar 10 horas, 10 horas que nos dan de prueba para, para ver si nos gusta. Eh, lo descargáis y usando la plataforma simplemente lo probáis si os gusta. Lo compráis, si no os gusta, pues nada. Lo descargáis, o sea, lo dejáis, lo borráis y fuera. No hay más. El resto lo tenéis aquí. Hay algún que otro juego, por ejemplo, examinar... A ver, por ejemplo, este, Detention. Yo le doy y como está en IA Play, lo puedo descargar y se puede jugar, pero minimizamos el IA. Aquí no aparece. Veis, no lo han añadido, lo tienen que añadir porque van añadiéndolo. pero se puede jugar. Solamente tenéis que, aunque de todas formas para jugar a cualquier título de aquí, lo tenéis que hacer. Tenéis que descargar IA Desktop. Una vez que lo tengáis, aquí le dais a descargar, se añade y podéis jugarlo tranquilamente. Porque os entra en la membresía de EA Play. Así de fácil. Y luego, donde estaba, había por aquí... Todo. Estos, por ejemplo, nada, ya sabéis. Solo os dan 10 horas de prueba. No podéis, tienes que hacerte pro para poder jugar a esto. Solamente podéis los de EA Play. Seguimos bajando, hay algunos... A ver si me sale... por ejemplo... This is the 2 No sé por qué, pero bueno... Este... Hay que comprarlo... Se aplica un descuento, pero hay que comprar este juego... No, no sé el por qué... Pero... Es así... La mayoría, ya te digo, casi todos están. El Final Fantasy 14. ¿14? No, 15. La edición Windows también hay que comprarlo. No está, no está disponible. Y el... Vamos a ver dónde estaba. Ahora le he perdido. The Witcher. The Witcher 3. Tampoco. Bueno, pues cierto juego, lo mejor es venir aquí y poner, se incluye con IAPlay. Y aquí ya no os equivocáis, ya tenéis todos, todos los juegos que se incluyen con este servicio, que son, son bastantes. Pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 5, 30. noventa, ciento veinte, veinticinco, treinta, ciento treinta Pero aquí tenéis <ríe> para pasar un, unos buenos ratos. Bueno, bueno, pues con iA Play ya tenemos todo el catálogo todos los juegos de pc ya están todos incluidos aquí vemos a battlefield hardline pero aquí tenemos tenéis juegos para, para aburrir el Ark, evolver explorer hardline, battlefield 5 tal Alien Isolation, Stroner, battlefield 4 edición premium Battlefield 1 Revolution, eh, Battletech, uh, uh, Born Now. aquí tenéis una cantidad de juegos que es imposible no encontrar uno que no te guste. Crisis, con IA Play, ya te lo voy poniendo aquí, eh, el Day by the Life. Windows, tal, Command Conquer Este es un juegazo También Desperados 3, Tier 5 Desonore 2 Estos son los juegos también De, de Tesla el, La edición definitiva Este para los niños Está muy bien Está muy bien A ver, es de Disney, de personajes Hacer cosas de estas de las películas, como volar con Peter Pan, estas cosas, pero está muy bien. Tal, eh, Doom, aquí los tenemos: 1993, Doom 3, Doom 64, Doom la edición estándar, Doom 2 clásica, Dragon Quest, Dragon Age, tal, tal, y es por FIFA 16-17. Titanfall, eh, control, edición premium de Battlefield 3. Este se es añadió hace poquito. Ayer también, antes de ayer. Fórmula 1 2019, Fallout 4 76, FIFA 18, eh, FIFA 20, edición de luz de más Effect, Star Wars Ultimate Edition, FIFA 15, para el que le guste más antiguo, oh, es que me molaba el FIFA, pues aquí tenéis también FIFA 19, Final Fantasy 9, el 7, la edición Windows, 8 remasterizado, el 12, este no, no he jugado yo, tampoco, no, no sé, eh, estos que son de miedo también, de terror, género de terror, hay también bastantes cosas, Football Manager, 2021, y la edición Xbox Edition, tal tal, Forza 4, Forza Horizon, Forza Motorsport 7, los Gears, y es que, For The King, también es un el Frostpunk, un juegazo también, este de golf para jugar con los niños y la familia y pasar un buen rato, sobre todo también online, este es recomendadísimo, Mola un montón, Guacamole 2, los Hallow, aquí tenéis, vamos, increíble, solamente Game Pass de PC, luego tenéis el, el de la Xbox, que hay juegos que aquí no están en la Xbox y la Xbox no están aquí, así que bueno, se complementa, si tenéis el Game Pass Ultimate, Ultimate Edition, Edition, como os digáis, ahí está, lo tenéis todo. Si no, que queréis solo PC. Es una inversión que está muy bien. Halo, tal. Injustice 2, Killer Steam... Eh, los Sins. Los Madden, el 19 y el 20. Que también estaba el 21, lo hemos visto por ahí. Marvel contra el Capcom, tal. da los este, Katana, La Tierra Media Sombras de Morro, ¿no? no Morro, no, algo así era. Eh, el Madden NFL 21, moderno, Microsoft Flight Simulation Medal of Honor, eh, Minecraft Dungeons, aquí están, el MotoGP, no, me ha convencido mucho este, pero bueno, el que le gusten las motos está bien. Monan Blade. Este está divertido. Ni For Speed, ni For Speed. El Neo automata Y Raymond. de For Speed. El Neo Navis. No Man Sky. Observation. Rosori. Eh, tal. overcut 2. Pandemia. Tal, eh, tal, tal. Ta. Pilares de Of eternity este, También Plantas en Zombie. Populus, Prey, prisión, Prision este también, el Rey 2, Rey 2, <ríe> el Red Core, Resident Evil 7, juegazo, este, este, eh, los Sin City, al que le guste, este está bien para el que le guste el tema de cartas, Star Wars, Jedi Fallen Orden, aquí Star Wars 2, Star Wars Squadron, si es que está en el juegazo, Star Wars DK, Stranger Things del juego, Street Fighter 4, Street Fighter este Rock Arena, Subnautica, Subvivo Mars, Temi White, Tetris, The Bartel 4, del score 3, el 4 también, el 5, de Evil within también lo han puesto hace poco, Falconer, de eh, Londar, de Medium, Saboter, de eh, surge de Sur, este, son, tan, tan, tan, de Vara, de Messenger, Yakuza, Titanfall, el Titanfall 2, Touch Line 3, este también lo han metido hace poco, uno de trenes, el hospital, un Raven, el 1 y el 2. Eh, Westline 2, Westline 3, el primero. Madre mía, Wii Happy Feet, este. World War Z, los de los gusanos, el típico este. World, Rexfex, eh, los Yakuza. Zoutiken, ta, ta, ta. World Tenéis aquí también estos metidos. Más Yakuza, Yakuza y vamos, increíble, un catálogo que ya si lo complementáis con el de consola tenéis juegos, pero vamos, para aburrir, así que nada, ahí lo tenéis, Ser felices y no olvidéis aullar a la luna, chao chao, hala a disfrutar.